Bienvenidos a un nuevo video y estamos aquí para jugar Minecraft Otro evento, ¿vale? Así que esto es diferente Así que nos vemos y vamos para allá Ah, claro, se puede quedar todo lo que comiendo y sobrevive Ya está No, pues nadie tiene 32 ¡Oye! no! ¡Eh! ¡Pueden dejar de pelearse Entre ustedes! ¡Pueden dejar de pelearse ya! ¡Es divertido! No, no le eh, Choco, puedes hacer esto por favor, un poco más grande, que no veo nada. Te sí, lo juro, no veo nada. Gracias. Ya, ahí. No se la gana, para. No, no, no. Se va lagreando, no vale, no vale, no vale, se va lagreando poco. Venga. Pon bloques invisibles, tío. O sea, pon varios bloques. ¡Está flotando! ¡No vale! ¿Qué cojones? ¡Está flotando! ¡Está flotando! A ver. El que tiene menos vida es Doggy, Doggy se si está teletransportando, ¡Exacto! Eh. ahí sea, está haciendo la de Dios. Goku ¿Eh? Está haciendo la de Goku, tío, está haciendo la de Goku No, si lo no, estoy sirviendo, de repente Oliver <refter> se pone a flotar Doggy está haciendo la de Goku, tío ¡No puedo! Doggy está haciendo la de puto Goku ¡Eh! ¡Dios! ¿Pero qué le ha hecho? ¡Me ha quitado ¿La, la vida de golpe! ¡Me ha quitado la vida de golpe! Está. le ha quitado toda la vida de golpe no, no, no, no, vale, otra vez, no, no, no, no, no, no, no, no, dale, la, no, la... no, no, no, la no. Va... No? la no, va... La va un la... toque no, Aquí no a poner mi surjeta. Echame, es chame. Se me como el otro de pelear contra bichos. Es muy malo. Bueno? Ah, ahí está, después para el surker. Me todo tirado el surder. ¿Puedo ir con las bolas con de Eh, no, vamos a no agotar las dos. Hay alguna lado recompensa en participación. No, ¿Un, un yunque sirve, un yunque sirve. Vale, para pa tu moto que eh, ir a comer Espera, ¿este clasificatoria o solo una vez que hay que matar? Eh, solo una vez. Edo y ya te puedes ir. Voy a comer, adiós. Ah, no, adiós. Vale, vale. vale para todos aquí. Vale, eh, eh, voy a, voy a tengo una idea, tengo una idea, voy a poner una cosa, voy a hacer una cosa, ¿vale? No, vale, espate, aquí, aquí no entréis, ¿vale? Voy a ser una cosa, aquí no paséis, ¿vale? pasa? pasa. Eh, y de ahí, no. de aquí, tío. Popis, míralo, está, está Popis, tengo una idea, tengo una idea, ¿vale? Tengo una idea. Popis, Popis, mira papi mira Popis, está afuera. Te, eh, te vas a ir tú del evento está bien, al final, está bien, ¿eh? Pasa también, yo está bien. ya, está, ya, ya para. Es para todo, voy a dar todo regeneración para poder ir entrenando de, po de mientras. están empujando. Está empujando. Ahí está, ya puedes ir sí, entrenando. Sí, sí. ¡Ah! <risa> no puedo aquí no, Aquí no nada que, que tenemos Voy Voy a, voy a, a activar ver. mi, mi estado de internet, a ver si gano, yo qué sé ¿Pueden dejar ya? Oye, vaya ¿sí de aquí Vaya a ¿sí? la caja, normal <risa> Aunque que estoy en la caja esta se va del evento Nos vamos ¿Sí? todos No ¿Sí? te no te quedas, una ventana okay. okay aquí va a haber un un cosita azul y uno rojo okay bueno no expulsada cómo se llama scoby me están pegando vale, no, era eh, eh, eh, vale un color por el chat, un color por el chat rosa oh. rojo rojo Ará. ok eh, cristal bueno cristal o sea di un color por el chat eh, <risa> morado, vale, rojo, morado, vegeta, rojo vegeta, full vegeta, full y vegeta. rosa. Es que el cabrón de Lógica ha ganado por su wifi. O sea, aparte tiene razón, ¿eh? Ha sí, por su no, wifi. Vale, hacke. aquí tenéis un dispensador, ¿vale? La primera, el primer, o sea, recordad vuestros oh, colores, ¿no? Vale, recordad no, sí. vuestros colores. Se llena llenamos pince rojo, Oliver es rosa. Y oso es oso, color morado, ¿vale? Dale El que el color que no que va a ser uno de los contrincantes ¡Aquí! ¡Aquí el rojo! ¿Qué? Oliver contra... ¿Contra el rojo? ¿Quién es el rojo? Yo Señora Poppins Vale, señora Poppins contra... Oliver. Contra esto Oliver Yo no tengo la... Yo juego bien ¡Oh! <risa> vale, se me va a enfocar. Vale, tenéis manzanas oh. de oro y todo, ¿no? no Pero... Ah, eh, toma. pate mierda. Me tengo que comer manzana para que, se, para que tenga toda la comida. Ok. El bebo comienza. Ah, pate, voy a quitar toda su regeneración. Pero un momento. Está, se ha quitado ya. No, no. Ah, sí, es verdad. Sigue, sí. Pero vale, ya está. Sigue. Tres, dos, uno, y ya podemos empezar a pelear. Oh, oh, oh, oh, oh. Va ganando... Oliver. Va ganando Oliver. Va ganando Oliver. ¿En serio? Oliver va ganando. Oliver va ganando. Oliver va ganando. Vale, eh... por favor! Oliver va ganando. Oliver va ganando. ¡Oliver va ganando! ¡Va! ¡No, señor, ¡Ya va, espera! Deja que se... ¿sí? Deja... que se concentre. ¡Mutete, tío! bloque de tierra! ¡No, vale! ¡Tiene bloque de tierra! ¡Mejor! Ojo, que gana olivo, eh. Gana olive. ¿ah? Sí, gana olivo. Sí. Ajá, gana olive. Oh oh oh, oh, oh, oh. Remontada, remontada. Remontada, remontada. No, no voy a remontar. Ahora para que los letres no lo ha grabado, ¿sabes? Ah, qué bueno. lo de manté, lo de mantener el tabulador para que... para que de esto, para que la vida se muestre Dios. Se le escucha, te escucha fatal, fatal? Comprate nuevo micrófono, tío uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Sí. ¡Tío! ¿Por qué todo el mundo me pega de 7 no Nos quedó el rango normal, Oliver se agacha, tío. Nosotros no sabéis cómo se PvP, no, se PvP agachando. Se PvP agachando. Se PvP agachando <risa> aquí. <Allí. risa> no, apostar, no, a apostar a nadie. No, apostar, no, apostó, <risa> a los fieros, no. Hay que pronto salvar de los agacharse. ¡No se muere! ¡Uy! ¡Haz tu corazón y medio! Le voy a quitar a todos los zonas por un tiempo. Se ha quedado un corazón medio. Y si es más sano que voy a tener ahora. Se ha quedado, se ha quedado a mitad. Mi ah, oh, choco, choco, pon... Hostia, mira lo no que está aquí el... Ah, no a pegar nosotros. Venga, eh, claro, claro. No, no, no. No, fue una broma. Fue bonita, Fue una No, no, adiós. Ah, vale. Fue bromita, fue Ah, que fue bromita. me ha metido un lagazo de repente. La la la digo, me favor, otro lo es. A mí también. Ah, ah. Digo, me está pero... pegando el lagazo. ¡Ah! ¿Qué tenemos regeneración? ¿Qué no digo regeneración? Ah, no, esa man sabe que es regeneración. Un rato. Eh, Dios, me he puesto a pegar, me conozco me un lagazo increíble. Digo, un lagazo increíble. Ya, ya, eh. Quítalas por un momento, quítalas por un momento, quítalas. Quítalas, quítalas. Espera, espera, espera. Espera, espera. No, no. Me la quito, me la Quítalas, quítalas, quítalas. Vete solamente una manzana de oro. Solamente una. Nada, igual, déjala así, es como el típico combate, Dios de la hostia como el típico combate de la vida no? no? te has comido más de dos. No, no, no, solo me comí una. Pero debes ser hija de Bueno, te a no, dar una. La última zona que va a dar la mismo Seguro, Dios, mi vida, Dios, mi vida, mio vida! Ha Siempre empezar, no sé cómo ha he hecho. Gane, vale, eh, te pega, Roma, tu tío. Ahora me quiero sumar a la pelea yo me quiero sumar al evento. Así que voy a decirme el color azul vale, oscuro. No me pegue, no me pegue, no me pego. No, no. no, vale, eh, vale, es escribir por, es por disco vuestros nuevos colores, tu tío. No, pero yo mis eh, mi cosas. No, no, pero, pero, pero no se, den re, no se pegue, no hay regeneración. hace ah, de gordito. Me das cómo se llama mi mi tótem. Ah claro, no, fara. Me da una de mí por favor, ¿Mi me da unos brazos. mi tótem, mi tótem. Oh oh ah. Me regeneración oh, infinita. Ah luego les doy el tótem. Ah ah. Ahora no, ahora no, yo creo que para mí No, ¡No! ¡Déjame pegarme! tú, qué! ¡Hola! ¡Hijo de puta! Hey, hey. <risa> <risa> ¡Hijo de puta! ¡Lo olvido a golpear a Baxio! Vale, eh, tu tío, eh, el eh, echar con vuestros. ¿podéis decir por echar vuestros jugadores de Discord? Negue. ¿De Discord? Ah, ay, nego. No sea, negro eh, azul, no. no, pero vuestros antiguos, ¿quién es el rosa? A ver, decí por Discord quién es el rosa Yo? Decí por Discord, rosa El que sea del... ah, vale, vale No, pero... no, ver, es así ¿Quién es morado? Que diga... que diga morado el que sea morado Por, por Discord, digo por, por Discord Que diga morado el que sea del color morado Y que me tengo que ir a comer Y el rojo, bueno, le da rostro dar a la señora Pumis ¿Y mí me como? da una recomendación, que estamos no. acá No... pena Ganaste casi, bro. Casi. Eh, toma. Es que no no, entiendo cómo hacer. a seguir. Ahora tengo quema la Ahora para seguirme. Ahí tenés para guardar una derecha. Gracias, gracias, pero. <risas> ah, <risas> no me deja colocar, bro. No ver, me deja colocar. Tenés. Listo, ya bro, está. No me deja colocar. Maldito, Listo, bueno, me voy a comer Chao Bueno, entonces el... el rojo era señora popis, ¿no? Sí, Vale, vale, ok ¿Qué? No... Lo roto, yo no soy fuerte O porque eso está supervivencia yo en Aventura quiero dejar de pegar, tío Oso que todo el rato que voy aquí a mirar en plan a ver qué hace Vale, yo soy el azul oscuro Oliver es el rosa y vos es el, el, el morado. Eh, yo contra... El rosa quién era... El rosa quién era... Ah, no, no, se, se ha ido el rosa, se ha ido el rosa otra vez. ¿Cómo que se ha ido? Como, se ha ido. La señora Boggins. No, no, no, no, no sé quién era, no sé quién tú, tú, siguiente Pero, pero, pero ¿por qué te has ido? ¿Por qué te has ido? No, eh, me, me ha llamado el perro. <tú> Pero, Oliver, te vas... No sé quién es contra yo. Oso, oso, eh? oso, el rosa, oso, el no ah, vale. pues, eh... Oso, no nada. Oso, no no que nada. Oso, no jugar. Oso, no jugar, Oso, tiene que jugar rondas. no sabes jugado, no jugado, jugado, ronda. jugado, Oso, no ha jugado, yo he jugado dos rondas yo he jugado, no o se lo juego no lo juego todavía. A toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, La se tira aquí. La se tira de gay, ¿no? Ya casi, ya casi la tengo. Zombie, ayúdame, Zombie, ven, ven. Así, bien, paso, aquí, El Zombie, por aquí, Ahí pilla No, así no. A ver, pilla las pilla Casi la tiene, casi la tiene. Bien, pasa, pasa. Toma California, California. Bah, Te la ha tirado, te la ha tirado, te la ha tirado, no ve. Eh? Es eh, se la come Oh, oh cuando, cuando, cuando quiera Claro, tienes que agarrarlo login. Oh, me ha pegado un lagazo, increíble Claro, que tengo el efecto ah, claro, que tengo el efecto 3 Oh, espate, va a salir de, de, de conectarme, qué pasa Tío, que pego un golpe y me, me, me va a 30 FPS Ahora me voy a mejorar, ahora ya sí. Soy yo, a con las panas. Ya, ya. No puede, no puede, no. ¿Cómo tiene toda la vida el máximo y suceso que es me manzana? Bien, claro. Eh, no, se sé, me, no, bicho. Yo no pichas, eh no pichas A ver, aquí aquí yo solamente tengo miedo Es que los zombies vengan y pegan una Que los zombies llegan a sacar hasta dos corazones Sin armadura Yo no entiendo, no entiendo Pichas no, yo no pichas ¿O Pichas flojas, yo no, no Eh, si quieres Eh no, yo no, yo no, no, yo no, no Joder, eres gilipollas para que las Bueno. Yo no sé, estoy cansado Vas a ganar él. Si, sí, saco yo es una que yo bueno. y... ya. Pues... Se, hace, se, te ah, me me se da 17, tomo el al mismo. Se O a fuma pollo. mismo. a pollo. O la tiene debajo, tiene que está ahí, está ahí. Hierna, me me ¡Oh, tía puta! ¡Corre, te eh, Hay un olor invisible, hay un olor invisible Hola de da ¡Eh! ¡Deja de pegarse, perras! Bueno, ahora el último round Oye tío, dame una... Último round, vamos oh, oh, oh. <risa> Maricón, Maricón. ¡Maricón! ¡No! ¡No! Eh. Oye, ¿me las vas a dar o no, tío? ¿O de, a la de... Vale, aquí esto es. Aquí es 3 contra 3, el que gane se lleva 10 totems. ¡Y ya! ¡Que me ha dejado un toque, maricones! No, vale, yo, me había comido, yo solo tengo 10 manzanas. Yo tengo 28. Yo tengo más pauna que estaban ya gastabas. Joder, pero te diré manzana de oro que te ha dado mordida ya, ¿no? Claro. <risa> ¡Ah, no puede! Así ha faltado... Dios, me está pegando la abrazo de vuelta salirme salir y meterme de vuelta. Qué rata aprovechando, qué rata. No si no. comentan, De verdad, cabrón, yo está aprovechando. El tiene un bloque, no se vale. tiene bloque, no se vale. tiene un bloque, no se vale. se vale. Pero tengo un tridente no se vale, tengo un tridente no se vale no se ganado! no se vale vamos ah, wow, se va, ganado! se por no se va, ¡Un se un no un va, toma se va, no se va, no claro. se va, no se va, Oh, me Toma. Casi Toma no hay de otra cosa No, Choco, ponme un espectador Toma, y un tp Ponme el espectador okay. y un Casi no puedo ver Que, que sigo grabando Es verdad XXCox, digo eh, eh, Choco Choco, me debes me debes aún mi, mi arco, mi arco Que te digo los encantamientos Ponme un de... espectador, Choco, por favor Pero si hemos no, hecho un grabado. backup, gilipollas Por eso que para qué lo haces tío, de verdad? de verdad Porque estaba todo el mundo corrupto ¿Para qué me pegas pega? tío, verdad? ¡Ah! ¿Me ese espectador? ¿Para qué? ¿Me espectador no, me ¿Para pillo poner ahí. espectador Si no se observo, sí, sí, sí. lo sigo oh, grabando El video de un martes de 18 minutos 19 exactamente, era dura La mierda Joder, si ¿sí me tengo que grabar el video? No, pero el video va del evento y va de otra cosa Si quieres el no Voy a vídeo más largo, me da un t*** no, si no Martín va, va a 19 Uy, para mí. Que no todo está bien, ¿Todo está bien, Pero tiene un rato. Ah, Oliver, te voy a pedir la shulker, no, no. tu tío. Saca... Oliver, te voy a pedir la shulker, Yo voy a pedir a todos vuestras shulker. Ah, Ahí vale, espérate, déjame que saque mi cosa, porfa. Tu tío, porque las shulker son ilegales. Ah, ¿por qué? No me mató el dragón. Oh. Pues las shulker son de eventos. <tose> y que me la debes de dar. <tose> hombre, si son de eventos, no me la a la ¡Mi cosa! Ah, joder, me he cagado, joder puta yeah. Ah, vale, lo que he hecho ha sido sacar instantáneo, Espérate, ahora te digo la que tengo en el Oye, oye, pásame todas las que tienes en el chest Porque la mayoría son innegales O pásame todos tus super que tienes Ah, no tengo ninguna, algo A ver, comparte pasa. Ah, si no pasas foto del chest, Ah, del ender chest, Bueno, foto no sí. me pillo, porque la puedes tirar al suelo Y sacar foto No, si la tiro al suelo, yo la agarro aparte de... Si, sí, la... tiro al suelo Sacar fotos cada uno de vuestros. De, de vuestras. de vuestras shulkers. Eh, papure, pa papure, pa De vuestro inventario iré no a shulker, eh. Vuestro inventario iré shulker. No me jodas. Necesitas sí, sí, sí. de barra set home. De puta. De eh, barra set home. Vale, está. Vale. Un momento que no voy a ir lejos. Porque quiero quitar todo lo que hay en la shulker. Si no quieren, va el típico. papure, pa Ahí saca captura. Papure, papure. Ah! ¿Cómo que Vale. Eh, ¿y esa es la Ah, choco, y, las, ¿y qué hago con las shulkers de Red Bull. Esa, esa me la puedo quedar. Ah, de... las shulkers de eso sí. Ah, vale, vale. Y esta. Jure. <risa> vale, choco, eh. choco. dame un, un cofre de Ender. Que es que me tengo que ordenar porque es que tengo, tengo shulkers que eh, no. Vale, Me voy a al Nether. Me no voy al Nether a picar un para un conseguir, cofiro, de... para reparar otra vez mi triente. Pero, pero tu tío, nadie, yo, de... nadie está pagando para, para, para, para comprar porciones, tu tío. Vale, eh. Ahora, uy, ¿qué ha Ah, ¿qué ha Ahí está. Buah, tengo un problema. Voy a guardar cosas en la Shulker de emociones. ¿Dónde estáis? ¿Por qué tengo 64 semillas de trigo? Hola. Ah. Oh, tío, ya meter aquí? Hijo ¿tú que me tiene bloqueado. No, no, <risas> <tío. tío. risa> vale, esa Shulker es la de Red Bull por el red bull ay pero tengo una vacía, toma no sé. ¿dónde estás Oliver? yo estoy atrapado en una prisión de Gacorron bueno, por el este es peor todos al este sí, pez estoy atrapado en un lugar al oh, listo, gracias me subiría a ser el señor a survival ¿No? y me las derropeé que ca... un lugar voy Ahí mi voy a mi voy a mi casa Sí, sí, el dueño de esta casa, eh, no se falta excusarme sí, A ver, a ver, a ver, sí! Esta es mi cama, Joder, mi cama, mi de cama Mira mi cama, mira mi cama Mi cama ah. Aquí tomo yo <risas> Ah, Chico, toma Espérate, ya lo tapo yo si quieres con esto Sal, salta, Chico, salta Ay, y esto... Ah, o... oh, mierda, tengo una ver, ¿Tú tienes la lavado, Olivero? Tienes, ¿Tienes un mechero? Eh, ¿Para aquí no, no, tengo mechero ¿Para tomar esto? ¿Qué? ¿Qué me ¿Quién me rompió ¿Tro? la cama? ¡Ah! No te quiera tiempo un momento y sácalo una ¿no? Me has quitado P. Eh... Lo que no, con... ¿Lo lo me han robado todas las cosas de ¿Eh? mi habitación. ¿Eh? Bueno. Pues, me quedo a vivir como vos, Oliver, ahora. Me quedo a vivir como. No, señora Poppy, tenés... No, no, no, señora Poppy, vos te quedás en el segundo piso. ¿Eres? Es que, bro, me robaron todas las cosas de mi, mi cuarto. No, no es que te la robaron, es que hicimos un backup. ¿Un, ¿Un backup qué? Un backup. Eh, volver a en el tiempo un poco, porque hubieron errores en el juego, pero... Y un lío increíble. Es increíble. En resumen, en el anime es ataco si fueron los idiotas. Sí, también. Definitiva, perdón. A ver, ¿tú tienes por lo que que ir con grupo? Ah, a mí también me bloqueo. Ah, no. A mí me tiene muteado de volvida. Me dice: Tiene que ver, ¿por qué Oliver? Tiene todo esto, No sé me dice. Vale, te desmuteo. Me deberías dar 17 ROFX. Te chupa el culo al cambio. Vale, Choco. ¿Qué? ¿Cómo ¿Eh? por qué no lo tienes abierto esto? Porque me van a robar, tápalo, así nadie sabe que existo. Pero van a ver tu nombre. Pero no, para cuando esté offline Así nadie sabe que esto existe. Vamos a venir aquí, vamos a venir aquí hijo va a hacer esto, mírame la cara, va a hacer esto. ¡Ay hijo de puta! a mí, vamos a mí, vamos a mí, vamos a mí! Ah, ¿quién eras tú? De los bloques de carbón, hijo de puta. Vamos no, ir a llamarlos, le roban un poquito a los que tenían cofre. Ah, entonces. Tenía lleno doble, ¡Tiene un cofre doble lleno. Ah. ¡Tiene un cofre doble lleno. Ah, eh, entonces... ah. Pero una cosa, tío, es que no sé quién era el payasito el que en el parkour que yo hice puso bloques de carbón. Ya, ¿Para qué parkour? Ah, el es Pura es raro sí es raro que yo hice sí, sí, sí. Que me aburría, ¿Cómo para que no para que no me aburra Del TP Es que quiero poner cofres, pero van venir el típico ¿Pero, ¿Pero por qué tiene puto no? texture pack. No, no es pack no pack no cama? De... Yo que puse eso, en plan referente No, no, me la robaron. ¿Tú robaron? Eso, ¿por eso? De mira, tu arriba de tu piso tienes una cama ahí. Ah, oh, bueno, no te he robado a ti también. <risa> <¿Tú eres>? <risa> <risa> <risa> <risa> la cama amarilla, la cama amarilla. <risa> <risa> Una, la mía. Pero la tendría que poner tú. tu mi casa? Casi que no más de Pero esto, yeah, si si hago esto, ¿qué pasa? ¿Cómo quedaría? ¿Alguien me da una cama? Loco, ¿Qué? ¿Qué hiciste con los materiales? ¿Con porque... los materiales? y este mi casa, pero ¿qué hiciste después? No, lo eliminé por completo Para ah, los materiales barra, barra directamente, ¿no? No, directamente eh, lo he tirado en la basura ¡La basura! Tienes que salir por ahí, ¿no? No, porque en la basura, la basura es un dispensador con una palanca Y en a lo que lo tira la lava Vale, a mi sol! el rato rompiendo el suelo en la casa. Dame os os he ido por puta, ¡Mierda! mierda. eh, no, no estoy dando nada, no te rompí nada, no te rompí nada. ¡Joder! ¡Te, no te de no deja hablar, es, tío! Bueno, chao. no, ¿Sos, ¿Sos no has padre? hablado! ¿No ha hablado? Sí, padre, ¿qué so... es otro? ha Así le dije a tu mamá. Así ¿Cómo ¿Podrías tu mamá. poner un bloque aquí que el, el Furi que enseña para él la rata? No tiene idea, algo así ya está. Arreglado. Tu tío. Bueno, me te Me Tu tío, una cosa que. que ofrepa de quejarse y literalmente que no, que no le escuchamos y que lo ignoramos cuando no se le ha escuchado nada. Ah, que ha encontrado un Ederite. ¿eh? Y cuando la ha picado se la ha borrado y se, y se está quejando. Está haciendo el rock de FNF, está. No. no, me quiero ir a la casa, pero. Como pero no deja, deja de estar literalmente mirando mi casa y yo. <risa> <risa> pues subes las escaleras hay 4.000 camas. Uy, tiene no, camas. Sí, sí que va a haber cama. Es el mundo cama allá arriba. ¿Tú sabes? Allá, arriba Uy, no cama. allá arriba no hay naturo. Allá arriba no hay la mierda. Yo os está diciendo que, que, que estaba me... hablando un montón, pero literalmente no no lo escuchábamos, cuando ni siquiera ni está puta hablando. Ah. Es que se la escucha sola. Es que lo único que se la escucha ha sido... Nah, tío, yo me voy porque me estáis ignorando y ya está. Se ha escuchado eso, en los 20 minutos que ha estado conectado ya pues está seguro de mandarme TPA eh, sí Ya lo habido ¿eh? Las de coordenadas ¿Qué las coordenadas esto? Choco ¿Qué ha pasado en, aquí en la esquina? ¡Maricón! <risa> no hace falta, no hace falta, no le he picado le pique, No le he picado, marica tp 3 Hacer captura, soy maricón, he hecho captura fatal Espérate ¿Dónde está mi cubo de cum? Oh, joder Sí, ya está no Mierda Aquí, diablo una cosa ¿Qué? No te pegan ¿Qué? ¡No, no, no! <risa> ¿Se me escucha? Sí, sí, se te Ay, escucha qué ah me falta pegarme te estas pegando te estas pegando con, una, con un bloque de madera maricón. Hay algo de tierra <risa> sabes que es eso Sírme, se pegó con un bloque de, de netherrack ven no se estoy no pegando con cama. un bloque de netherrack marica Acá ¿Sí? tampoco hay cama Bueno. ¿Qué, ¿Qué es eso? ¡Oh! oh. ¡Ah, por cierto! ¡Digo una cosa! ¡No! ¡Me han tirado con mis puños! Todas las habitaciones del piso de Choco han sido raideadas menos la de Oso ¿Eh? Todas las habitaciones del edificio han sido raideadas menos la de Oso y Chogo mm. O sea, no quedan nada de las demás <risa> no, Por no sé ¡Pisate! ¡Ya muérete! ¡Ya anda! Let's go como... sí, no, be dream. Be yeah. dream. te a oliver. Si sí, hemos vuelto y atrás significa. ¿Tú qué haces aquí? Hola. he señora Poppins. Hola. ¿Qué haces, tío? Joder. Oye, tío, eh. Joder. No estoy oh. Me rompe toda la puta casa y. Joder, <risa> soy yo o eso he hecho una réplica exacta de la voz de señora Poppins. Que. Okay. Para, <risa> para, uy, para que este mongolico del otro Uy, uh, para, <risa> para, ¡Que final otro imbécil! Uy, ¿Qué? para, lo... Estoy pegando con un cubo de netherra, que no con es una espada. Es verdad, es verdad, es verdad. Eh Choco, con petequipi hacemos un cultivo. ¿Qué Ya, te hecho? ¿Ya me cansado, se está transportando. Chin, chin, chin, chin, chin. ¡Joder, tío! ¡Chin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, Rebolete. Vamos, Jairo. Hice la mata en el baño y no quiero... él le no tu salud, que lo pago, te lo pago ¡Oh! hoy! Oh. <tose> My little monkeys, young, ping on the bed, one foot mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. <coughs> Ah. So ¿Tú más de un home o solo uno? Solamente uno porque tienes una segunda base. No, era para hacer un set home arriba y otro abajo. Porque he tapado mi entrada con obsidiana para que no venga un típico hecho con la multa de romper la esquina de la casa para los aldeanos. ¡Me cago en la puta! Lo tampoco con obsidiana, eh. ¿Sabes qué? Si por 5 de.. ¿Sabes que en el mercado negro si pagas cinco diamantes puedes conseguir una pociones custom, no? Tengo un flor Ah, ¿sería de Berrock ¿Eh? de -rock, eh? de qué? de Berrock B-Rock? ¿Tú lleno de Berrock No, sí, no, de porción, pues eh, que ganó un sorteo. Me mi abuela. Mm. Mira, me ha di... no me ha dicho, no, no, no. ¡Hostia, conmigo, me voy a padre? Vamos, vamos, Oye, una a... cosa? Una cosa, señora ¿tú matado al caballo de...? Sí, señora Popito, no. matado el caballo de caballo de oso? Es que tío, ¿sí ¿sí Señora Poppy, tu tío ha matado a caballo esqueleto de oso. Yo no he matado nada, por. Es que dice de que lo has matado. Yo yo solamente respondí y él me empezó a pegar y estaba pegándole y capaz que le pegué y qué sé. Chicas, ¡qué brazo! Vale, mi padre me ha mandado un código Pokémon Go a ver si me dan pasiones y cosas. Promociones. A ver. Llegar. canjear ¿Qué te ha dado? Pero ya ha ido y yo no sé qué ha pasado. El vídeo se me lo voy a subir porque el vídeo de 80 minutos y, y de fondo no he que Yo lo recorta, yo lo recorta. Tarde tres tardé tres horas en editar el vídeo de golf. Xxcom me dice: Voy a editarte el vídeo, oh. no te preocupes. ¿Sabes qué ¿sabes ha pasado? No ha editado. Ha dicho: Me pasa el vídeo por aquí y medio medio lo y que se lo sube. Y necesito comida, por favor! Me estoy muriendo, estoy llegando al punto en que me muero de hambre Pues, gente, si os ha gustado este gran video de... No, ...viendo Dios. un día normal de los Lo que los quetas no, no, no, no. en el servidor y... el evento, un evento, otro evento más nomás no, tenéis que no, no. darle un gran like y si llegamos no, no, no, a 5 likes ella. haremos huevo, un día we'll entero bebé un día entero de no chupa croquetas así que nos vemos hasta, ¡Hasta la vamos! próxima chao chao por un.